Saludos comunidad biocéntrica. Hoy el tema que te traigo es biodanza como el arte supremo, el Ars Magna eh, que nos conduce a la salud como expresión del orden cósmico según Rolando Tolo. Entonces, quiero decirte que profundizar en la teoría de biodanza es de una extraordinaria riqueza a, a, los, a nosotros como, como facilitadores y facilitadoras de biodanza porque porque redimensiona eh, aspectos fundamentales de nuestro, de nuestro cotidiano, en nuestras, en nuestras aulas, en nuestras clases, en nuestras consignas, en el sentido del de ejercicio que estamos proponiendo, a partir de un concepto y un significado y un sentido. Entonces, yo realmente recomiendo que, que repases, que repases la teoría, porque como facilitadores siempre hemos de estar en un proceso de formación continua. Y esto nos enriquece mucho. mucho. A mí, por ejemplo, encontrarme de nuevo con, con el ARS Magna, que para mí, recuerdo que en la formación... Fue un módulo que, que no acabé de entender el, el propósito, la magnificencia ¿no? de, de llamar el arte supremo, ¿no? no acabé de entenderlo. entonces Sí recuerdo que fue un módulo muy agradable que lo dio uh, uh, Jorge Terren y que fue realmente muy agradable. Eso sí que lo recuerdo porque incluso tenemos fotografías de la formación de ahora, en este mes de abril, hace 15 años. Entonces, tengo fotografías de ese, de ese módulo concretamente y re, realmente fue maravilloso, pero entendí poco, ¿eh? entendí, o sea, intelectualmente entendí poco. Entonces, repasando la teoría, es como que redimensionamos, redimensionamos nuestra nuestro labor, nuestra labor como facilitadoras. Entonces, déjame leerte la primera parte, ¿eh? o sea, primero encuentra, encontramos un poema. De Rolando Toro, muy significativo, que está escrito en la en, en, a mediados de los años 80, y mira qué título tiene: te, Todos somos uno. Eh, el eslogan moderno que ahora eh, está en boga eh, dentro del movimiento New Ways: Todos somos uno, todo es uno, es maravilloso. Sí, pero fíjate que él ya, lo, ya hizo un poema en los años 80 y con, con pleno sentido de lo que estaba diciendo entonces el poema es muy interesante no te lo voy a leer porque lo encuentras en todos los sitios buscando por internet pero lo que sí que te voy a leer es la primera parte la primera página del, eh, del cuaderno de arte de la vida que es el titular de la vida y entonces dice el ser humano no es el centro del universo el centro del universo es la vida la óptica antropocéntrica, con toda legitimidad, nos permite ver nuestra historia y nuestra circunstancia social. Pero la óptica biocéntrica nos permite penetrar en el mundo de fuerzas y acontecimientos que no pertenecen a lo humano, sino a la vida universal. Podemos construir y destruir, ser mezquinos y crueles, clasificar nuestros errores y registrar Nuestras informaciones, podemos incluso crear leyes de convivencia, pero la apoteosis cósmica de belleza y terror inenarrable no es de nosotros y la gracia y el amor son fuerzas que solo podemos recibir por la percepción ampliada. Biodanza nos conduce al arte de vivir y nos convida a la gran danza cósmica. Sus recursos son también universales ritmo y armonía musical, movimiento orgánico, creación y encuentro amoroso. Biodanza es el ars magna, el arte supremo que nos conduce a la salud como expresión del orden cósmico. Pues fíjate aquí varios detalles, ¿no? que Rolando está, está hablando, por supuesto, del principio biocéntrico, que el centro de todo es la vida en sí misma, no el hombre, ni Dios siquiera, ¿eh? sino la vida en sí misma, con todo su concepto incluso de sacralidad, ¿eh? que no está ligado a la religión como institución, sino como a, a justamente a la palabra religar al ser humano uh, de lo que aparentemente se vive como separado, ser vida, ¿eh? dijéramos. Entonces, él habla de la percepción ampliada. Y sabemos que como base del modelo teórico está el, la identidad y el trance, ese juego, ese pulso constante de, de, la, de la percepción ampliada. Entonces, Rolando afirma que viola, biodanza es el ars magna, que conduce a la salud como expresión de orden cósmico porque hay la música el movimiento orgánico, la creación y el encuentro amoroso y entonces a partir de aquí Rolando expone eh, que Biodanza actúa sobre la parte sana bueno, esto ya lo sabemos no pero hay algo interesante que dice Biodanza trabaja con la, parte, con la parte sana de las personas, con sus esbozos de creatividad con sus restos de entusiasmo, con su oprimida necesidad de amor, con sus ocultas capacidades expresivas, con su sinceridad. Biodanza está movida por una especie de voluntad de luz para alumbrar la insistente, la insistente tiniebla. Y aquí cita a Antonín Artaud. Entonces, ¿quién es Antonin Artaud? Y, y, y te voy a explicar un poco quién es este, este señor, Antonin Artaud, en realidad porque es francés, ¿no? Porque es la clave de la inspiración para que Rolando uh, uh, uh, desarrolle todo el pensamiento uh, como que biodanza es el ars magna que conduce a la salud como expresión del orden cósmico entonces esto es muy interesante y esto por ejemplo a mí me pasó desapercibido cuando yo hice la formación eh, en su día ¿eh? entonces uh, ¿quién es? Uh, Antoine, Antonin, perdón, Antonin Artaud entonces, él nace en, el, en 1896 y se muere con 51 años o sea que en realidad su, su vida es relativamente corta y lo que le ocurre a este señor es que eh, a los pocos años de vida él coge meningitis, eh, meningitis espinal, y a raíz de esto, pues pasa eh, largas temporadas eh, ingresado en sanatorios para bueno para, para, para redimir eh, esa meningitis. Que, que por un lado le otorga, al no poderse mover y estar en reclusión hospitalaria, dijéramos, pues eh, le, le, le permite cultivarse culturalmente y leer muchos libros y mucha cultivarse, pero también, por otro lado, lo a, hace dependiente a los opiáceos. Y esto es importante a lo largo de su trayectoria, porque eh, por el uso de opiáceos y su adicción, bueno, termina desarrollando una esquizofrenia. Una esquizofrenia que, que bueno, que es bien interesante, que es bien interesante, porque de alguna manera esos estados de alterados de conciencia van a. él los usa para escribir y dibujar. Y a partir de allí hace todo un concepto interesantísimo del teatro. Eh, eh, eh, porque, bueno, no lo he dicho, en 1920 él se va a París, él está en Marsella, pues se va a París porque quiere ser escritor, pero allí eh, se da cuenta, se interesa por el teatro y entonces empieza a entrar en ese mundo del teatro um, haciendo, trabajando como actor tanto en cine como en obras de teatro y se familiariza, o sea, se incorpora más bien incluso con el movimiento surrealista de París que dice, que, que afirma que la mente inconsciente del ser humano es la fuente creativa de, de la expresión artística del ser humano. Entonces, y en esa expresión artística el hombre puede desarrollar y expresar muchas cosas ocultas. ¿no? Entonces, déjame que te lo lea exactamente tal como lo dice. O sea, eh, la, el, eh, la mente inconsciente es una fuente de verdad artística y las obras artísticas asociadas al movimiento exacto las, orbas, las obras artísticas asociadas al movimiento corporal ¿sí? buscan revelar ese mundo interno entonces en esa en esa influencia del, del, del movimiento surrealista Artaud él eh, empieza a, a investigar sobre ese movimiento. Entonces hemos de recordar que él, él siendo actor de cine, sobre todo, eh, usa sobre todo el cuerpo más que la palabra, porque estamos hablando de, de, de cine mudo ¿eh? también. Sin, o sea, sin conversaciones. Entonces, eh, él empieza a, a investigar y en un momento dado, en el año 30 y algo, él eh, o sea, o, ve una danza balinesa y se fascina por la, por, el movi por, el, por, el, por la fisicalidad de los danzarines. Y entonces ahí empieza como a cautivarse por la expresión del movimiento eh, en el cual él defiende que el lenguaje no es suficiente para expresar todo lo que, lo que anida en la mente inconsciente del ser humano, en el subconsciente. Entonces, él se marcha a México, está una temporada viviendo eh, en México y, y uh, familiarizándose con, con el peyote, eh, y, y bueno, entonces uh, ahí uh, se va a, a Irlanda, entonces empieza a tener crisis esquizofrénicas que lo conducen a, a pasar durante toda la, la, la Segunda Guerra Mundial uh, en, en asilos y en hospitales psiquiátricos recibiendo tratamientos de electroshock y bueno, y, está, y con con muchos maltratos ¿eh? Eh, porque en esa época los enfermos los enfermos diagnosticados como enfermos mentales eh, bueno, eran realmente cobayas de experimentación con, con torturas prácticamente entonces, aún así él eh, en sus Momentos de, de locura, pero también de lucidez, él empieza, vuelve a escribir, vuelve a escribir y vuelve a dibujar y, y eh, hace el libro que por, que por lo que le se conoce por el que le se conoce más, que es o sea, totalmente, vaya, que es el que recoge toda su obra, que se llama concretamente El Teatro y su Doble. Entonces, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que realmente aporta Arthur? Y por lo que Rolando Toros como que se fascina, pues es una visión en la que eh, a pesar de que él no tuvo grandes éxitos en, sus, o sea, en su teoría puesta a la práctica mientras vivió, eh, él fue el precursor del teatro del absurdo y de todo lo que vino después con Sartre y, y, y todo lo demás. Entonces los grandes expertos dicen que hay un de, en el teatro hay un antes de Artud y después de Artout. O sea, que él fue un precursor, pero en realidad él no lo puso en práctica, era teórico. Entonces, ¿cuál era la, su, su, fuerza, eh, su, su fuerza? Lo primero era ir en contra de un teatro occidentalizado y capitalista en el cual se dedicaba solamente, según su, según su criterio, se dedicaba a, con una, una visión muy estrecha en la que el espectador y lo que estaba ocurriendo en escena, hay una gran distancia porque el, el, el, espectador, el espectador lo único que hace es observar lo que en escena se está dando, que es una expresión del de sufrimiento pues de, de clases sociales concretas o de problemas que se puedan tener psicológicos, pero desde el análisis. Entonces, Artaud dice que esta distancia es imposible. En sus crisis esquizofrénicas, donde él está mucho más en contacto con el... En el inconsciente, en realidad, o más allá o lo que tú quieras, como quieras llamarlo. Entonces, a partir de allí, eh, él, eh, él esboza toda una dialéctica muy interesante en la que eh, afirma que el lenguaje hablado no, no, no, no tiene la capacidad de expresar lo que realmente el ser humano tiene oprimido dentro de sí. Que es una gran alegría de vivir, pero que no puede expresarla porque hay un sufrimiento atroz. Y entonces las palabras no pueden expresar la atrocidad. Y entonces él dice que lo único que puede usarse en realidad son sonidos inarticulados. Y entonces su teatro está basado en el movimiento, o sea, su teoría en realidad está basada en el movimiento corporal de la expresión del sufrimiento oprimido del ser humano que, que no se llega ni siquiera a reconocer y se intenta ocultar. Entonces, él propone mo mostrarlo con movimiento y con sonidos inarticulados. Eh, eh, por lo tanto, sus obras están basadas con, eh, con los sonidos del de gemido, el llanto, eh, el grito, eh, luces, o sea, la escena tiene que ver con esa expresión de la opresión del ser humano que nos deja eh, eh, expresar la alegría de vivir. Entonces, su obra es una obra en la que muestra, eh, o sea, expresa, o sea, él, él dice, y es muy interesante, dice, eh, el teatro ha sido creado, según Artur, el teatro ha sido creado para drenar abscesos de forma colectiva, sin más. O sea, no hay resolución, no hay solución, lo expresa. Y con esto lo que quiere hacer Artaud, lo que hace en realidad, es que el espectador entra en esa escena. No, no es un solo un observador, sino que está implicado. Y entonces uh, la, el teatro deja de ser un arte de contemplación, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser, según su propuesta, pasa a ser algo realmente vivido y eh, eh, eh, entendido como que el teatro puede ser, es, según él, una fuente de, eh, de reconectar al ser humano consigo mismo, con el sufrimiento de sí mismo, pero no solo los actores, sino... Un todo, como un todo, ¿eh? O sea, unir eh, público y, y escenas. Entonces, ¿es difícil leer a Artaud realmente? O sea, a mí no me gusta, radicalmente no me gusta porque es una complejidad y, y habla del sufrimiento solamente y bueno, y es interesante, pero su dialéctica como que no me llama para nada. Pero sí que es verdad que... Eh, fue muy importante en esa época y si, mira si fue inspirador en todo lo que dice porque él habla sobre todo, Artota habla mucho desde la visión del ser enfermo porque él ha sido, ser, ha sido un enfermo toda la vida, toda la vida y ha estado en manos de médicos y del sistema de salud en el, al que él puede ver desde un prisma de, de, de enfermo con... ...lucidez esquizofrénica, que no sé si es, si podríamos decir que es la más lúcida en realidad. Entonces, bien, para Rolando es una fuente de inspiración, porque le, le confirma de alguna manera que el lenguaje no es suficiente, el lenguaje hablado no es suficiente, que es a partir del movimiento en el que las personas entramos en contacto con la capacidad de, eh, de ser libres de sentirnos libres y por tanto de la capacidad de, de la alegría de poder vi de vivir de ser vida en realidad, entonces para él es muy importante y de ahí que con toda esa expresión de Ardott que, él, que habla constantemente de la enfermedad, de las patologías y del trato paciente y enfermo, pues Rolando se inspira y entonces hace, hace todo un, un, un escrito sobre el concepto de biodanza como Ars magna para, como expresión de salud que expresa el orden cósmico que es realmente interesante con muchos autores o si, sea, hace, hace una, una exposición muy completa y que, que vale la pena Rolando hace toda una explicación del acto íntimo de curar, muy interesante, entonces él habla de la enfermedad como un proceso de totalidad, de expresión, entonces se extiende realmente con bastantes páginas hacia una visión integral del ser humano, entendiendo, eh, o sea, profundizando en, el, en la relación eh, psicoterapéutica de paciente y de, y de enfermo. Y quiero... Bueno, y hace, incluso hay tablas ¿no? de la fenomenología, de, de los modos de sentirse el enfermo, de las enfermedades psicosomáticas, como son, como Bueno, en fin, es, es bastante interesante repasarlo si este es tu interés, ¿no? Y el síndrome general de, de adaptación. ¿eh? Entonces hay todo... El estrés... Bueno, está interesante... Pero donde yo quiero ir a parar es justamente ahora donde hay un punto en el que Rolando, en el punto 14 concretamente, dice clasificación de las terapias según la naturaleza de la relación médico-paciente. Entonces, hay una clasificación interesantísima, no sé, <ríe> extraordinaria, según, eh, o sea, según la naturaleza de médico o terapeuta paciente. Son agresivas, distanciadoras, dialógicas y entonces pone la terapia cuál es y el autor. ¿eh? El autor por ejemplo, las terapias agresivas, el psicoshock, William Penn Patrick, terapia aversiva, que ni la conozco. Y dice Maurice Fildam en las distanciadoras y todo un... un bueno, o sea, todo... Aquí hay una fuente de información impresionante. Dice, psicoanálisis ortodoxo, Freud, psicoanálisis profundo, Jung, psicoanálisis kleiniano, klein, hipnoterapia, wittemhofer y así. ¿eh? Dialógica, estamos hablando de la naturaleza de la relación médico-paciente, ¿eh? las terapias de comunicación íntima, o sea, agresivas, distanciadoras dialógicas de comunicación íntima con, bueno es una página entera ¿eh? de contacto y aquí en una de ellas dice, habla, pone técnica de integración sensitiva William Rake y técnica de integración sensitiva Rolando Toro ¿Sí? cuidado que aquí sabemos que Uh, Rolando no considera... O sea, el sistema biodanza no está uh, uh, como una terapia. No está considerado como una terapia y, y no se pretende que sea así. Aún así, Rolando, en la clasificación de terapias según la naturaleza de la relación médico-paciente, él incluye técnica de integración sensitiva Rolando todo ¿sí? en las terapias de contacto. Y después... Hay la de acariciamiento y en acariciamiento, biodanza, donando todo. Es curioso. Porque aquí habla de concretamente de biodanza en la clasificación de terapias. Entonces, esto es bastante interesante ver que aquí, como que no cuadra. No cuadra entender que. Y o sea, la complejidad de biodanza, del sistema biodanza, no es terapia. Y en cambio aquí él la clasifica como biodanza, Rolando Toro. Y justo debajo dice, masaje sensitivo erótico, Rolando Toro. Curioso. Y después, un poquito más abajo, masaje profundo y movimiento, Maite Bernardelle. Que todos bueno, las conocemos o la deberíamos conocer ya en esa época, ¿eh? en 1985, 90. bueno Y, y quería llamar la atención por eso, porque aquí, curiosamente, en las terapias de contacto, él se incluye eh, como técnica de integración sensitiva Rolando Toro, y después en las terapias de acariciamiento, que también hay unas cuantas, la bioenergética, la soma, somaterapia... Despertar sensorial, en fin, a varias, habla de biodanza, Rolando Toro, y masaje sensitivo erótico, Rolando Toro. Entonces, yo, por ejemplo, desconozco que Rolando Toro tuviera un sistema de terapia que se llamara masaje sensitivo erótico, o bueno, o una técnica de integración sensitiva. En fin, lo dejo aquí. Espero que te haya que te haya inspirado para, para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo de la fuente realmente eh, inagotable de, de, de la bibliografía y de la teoría, de, de, del cuerpo epistemológico. De, de violanza, porque es muy enriquecedor, yo por ejemplo a este, este autor este Artud, sí que lo tengo en los apuntes que tomé a mano en su día pero que vamos, que, que me pasó absolutamente desapercibido y hoy recuperando pues resulta que, que bueno, que es, es, es importante es importante y, entonces, y esto también es importante para, para llevar a nuestras aulas para que para transmitir este mensaje y, y, y también para, uh, para reflexionar para reflexionar sobre el conocimiento porque a mí me parece muy interesante que hay varios de los autores que inspiran a Rolando Toro que tienen vidas muy perturbadoras y muy perturbadas como por ejemplo Artut y otros ¿no? pero en cambio en su en su aportación al conocimiento de que crea el sistema de violanza han aportado y no solo eso, hay en otros campos ¿no? pero que han aportado ese cuerpo teórico a pesar de sus vidas privadas y esto me parece interesante, reflexionar sobre esto, porque en realidad, ¿qué nos está diciendo a mí, al menos, lo que, a, a lo que me lleva hoy, en este momento, a lo que me lleva es a, a entender, que a, a, o, sea, o, a, o a seguir confirmando más que entender, a seguir confirmando que la, la sapiencia de la vida, Está en la vida misma que somos, o sea, está en nuestro interior. Muy bien, pues um, la semana que viene no voy a hacer vídeo porque aquí en Cataluña es fiesta. Es, eh, es la, el último día de la Pascua y nos veremos ya en la próxima. Bueno, bien, muchas gracias. Espero que pases una buena semana y amor y servicio.